Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este conversatorio sobre pueblos originarios y proceso constituyente. Primero que nada, vamos a agradecer el espacio otorgado por la Dirección de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Les damos las gracias a todos los participantes que están presentes vía Facebook Live hasta este momento. El objetivo de este conversatorio es informarnos, conversar, debatir e intercambiar ideas sobre el proceso constituyente, los escaños reservados y la participación de los pueblos originarios en este. Estamos solo a días de que la Sala del Senado despachara el informe de la Comisión Mixta que resolvió reservar 17 escaños a representantes de los pueblos originarios en la integración de la Convención Constituyente. Para profundizar este tema tenemos a nuestros invitados, invitados, a nuestra querida Lamien Verónica Figueroa, senadora universitaria, académica de alta excelencia y muy comprometida con la interculturalidad dentro de nuestra universidad. También tenemos con nosotros a Alihuen Antileo, vocero de la Plataforma Política Mapuche, precandidato a la Convención Constituyente y asesor en temas de educación intercultural eh, de la Universidad de Chile. El formato será el siguiente, vamos a dar entre 10, 15, máximo 20 minutos a nuestros invitados para que expongan eh, sus puntos de vista y luego se dará un espacio para preguntas, dudas y comentarios a través eh, del Facebook del chat de Facebook, así que voy a, voy a pasar a darle la palabra eh, a nuestra. ¿Hay alguna preferencia, Ligüen, Verónica, de comenzar? Verónica. Le damos la palabra. Muchas la gracias, respuesta. muchísimas gracias. Bueno, primero eh, agradecer la, la invitación a, a conversar. Eh, primero por supuesto con, con mi querido Lamien aliwena a quien le tengo un profundo respeto por, por su trayectoria y al que le deseo todo el newen en este camino tan importante que inicia y en este proceso histórico ¿no? de, de discutir esta constitución. Y por supuesto también saludar a Pamela, eh, con quien ya hemos trabajado también juntas dentro de, de la Universidad de Chile a mi también Héctor Mariano también, siempre tan comprometido, y por supuesto a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile por, por este espacio. Eh, la verdad es que, claro, yo creo que eh, hay varios temas que podrían ser interesantes de, de, de, de tratar, no y obviamente podemos ir también resolviendo alguna, algunas dudas respecto de lo que se viene. A mí me gustaría, mis reflexiones enmarcarlas quizás en, en algunos momentos, no primero, respecto de la discusión que se dio en torno a los escaños reservados, en la institucionalidad chilena, en esta institucionalidad que ha sido particularmente el Congreso de la República, tanto en, en, en la Cámara de Diputados como en el Senado, eh, los elementos que surgieron y que luego también se debatieron en la comisión mixta, qué fue finalmente lo que quedó de este acuerdo y, y bueno, qué es lo que se viene para adelante ¿no? eh, respecto de, eh, de este proceso y esta discusión y nuestra participación como pueblo. ¿no? Eh, lo primero yo creo que hay que decir es que eh, el, el proyecto de reforma ingresó al eh, el Congreso el 17 de diciembre del año 2019. Eh, y claramente era eh, parte de una de eh, las indicaciones que se hicieron, sobre todo para poder corregir aspectos de la democracia que son bien complejos en el caso de Chile. ¿no? Eh, nosotros venimos de una tradición, de un Estado nación, de un Estado que reconoce, o más bien eh, que, que ha sido creado, diseñado, pensado, desde la lógica de una sola nación, de una nación que ha sido hegemónica, de una nación que se ha mirado a sí mismo también, verdad, desde un cierto lugar y con una cierta tradición, mirando un poco lo que al nacimiento del Estado estaba ocurriendo, sobre todo con Europa, y por lo tanto responde, eh, ha respondido a estos ideales verdad, de la, de la Revolución Francesa, y que han tenido también un correlato importante en la institucionalidad. El Estado chileno se crea ¿no? a ojos de esta nación naciente, de esta élite criolla de la época, que se miraba a sí mismo no como parte de una nación, eh, eh, o, eh, o eh, compartiendo ¿verdad? con otras naciones preexistentes, sino que más bien se, se pensó a sí misma desde, esa, desde ese lugar. Y esa tradición de este Estado para una sola nación eh, ha sido algo que se ha mantenido hasta nuestros días. ¿no? Las distintas constituciones que se han dado a lo largo de la historia de Chile Ninguna ha cuestionado la lógica del Estado-Nación. Aún más, lo que uno puede ver en estas constituciones es que eh, los ideales de ese Estado-Nación se tradujeron también en una forma de entender y ejercer la ciudadanía. Y esa ciudadanía se ha ejercido desde un lugar neutral. ¿no? Pareciera que es una ciudadanía no situada, es una ciudadanía que piensa en un sujeto, ¿verdad? que comparte aspiraciones bajo la lógica de este ideal de nación, y que su forma de participación política se agota prácticamente en el voto, un voto que ejerce bajo eh, determinados principios, en distintas temporalidades, sobre todo para eh, de definir quién les va a representar ¿no? en el ejercicio de este poder eh, cuando esta ciudadanía delega ese poder al, al Estado, ¿verdad? y cuando los gobiernos actúan en representación, de los intereses de este Estado que están principalmente recogidos en nuestro caso en la Constitución política entonces tenemos este este elemento con el que nos encontramos verdad una tradición importante del Estado nación una concepción de ciudadanía también vista de esa manera y constituciones por cierto que también no han reconocido la existencia de otras naciones verdad como yo decía de una sola nación y desde un inicio por lo tanto hubo una exclusión arbitraria, una discriminación a los pueblos indígenas quienes fuimos borrados no, no solamente de la institucionalidad y de las normas que se crearon a partir de ella, sino sobre todo de la constitución no hemos estado en ninguna constitución de la, de la república salvo nombrados en, en la constitución de, 1800, de 1822 donde se eh, perdón, 1922 donde se asigna al eh, senado de la república el, el, el, el Perdón, 1822, estoy hoy día 2020, ¿ah? 1822, se les asigna el cuidado, ¿verdad?, de, de los indios de la República. Eh, y por lo tanto, los pueblos indígenas no estamos nombrados, ¿verdad?, explicitados en esta norma. Y con toda esta tradición que ha tenido mucho tiempo para consolidarse, es que nos encontramos en esta discusión histórica, ¿no? Y por eso es que eh, debemos dar cuenta, ¿verdad?, de que, eh, el, la, la discusión en torno a los escaños reservados, en torno a la representación, la participación de los pueblos indígenas nos encontró en un momento, si bien el Estado, ¿no? con más de 200 años de existencia, absolutamente precario en el reconocimiento de derechos para los pueblos indígenas. Si bien en las últimas décadas ha habido un avance en el marco internacional de derechos, eso no ha ocurrido o no ha tenido un correlato en el caso de Chile, del Estado chileno, ¿verdad? Recordemos que el Estado de Chile ha ratificado una serie de pactos eh, y convenios internacionales que reconocen derechos para los pueblos indígenas en cuanto tales, y también para los pueblos tribales, eh, y que dentro de esos derechos y de ese reconocimiento, eh, están establecidos los derechos de la libre determinación, los derechos de autonomía, los derechos territoriales, y por cierto, los derechos también eh, culturales y sociales. Eh, y por lo tanto esta discusión nos encuentra en ese estadio, ¿verdad? Sin reconocimiento constitucional, sin visibilización en los espacios políticos, sin participación política, sin un ministerio de pueblos indígenas, sin participación en el Congreso, sin adecuaciones normativas importantes, salvo ¿verdad? la ley 19.253, luego también la, la, la denominada ley Lasquenche, no hay mucho más en la institucionalidad chilena. Y por lo tanto, claro, no llama la atención que bajo ese escenario eh, la mayoría de los argumentos que se esgrimieron y que se esgrimen además desde un lugar político, desde una posición ideológica y eh, política, hayan estado en la lógica de minimizar, de excluir, de tratar de reducir el ejercicio de nuestros derechos legítimos para participar en este proceso histórico. Que hay que decir que es un momento que es la ciudadanía la que ha instalado este momento. Ninguna de las constituciones anteriores ha sido discutida de manera participativa, ha sido discutida por hombres, ha sido discutida por hombres blancos, y desde una perspectiva, por cierto, elitista, además, ¿no? muy cerrada. Por lo tanto, aquí hay un elemento quizás de legitimidad de origen de esta constitución que vamos a discutir, porque es la ciudadanía la que eh, se pronuncia al respecto, y la que además, a través de un plebiscito, ratifica de manera contundente que eh, lo quiere hacer con una convención constituyente, ¿verdad? una convención constitucional compuesta por personas eh, elegidas para ello. Pero además con elementos de corrección, corrección paritaria, representar al menos al 50% o más que somos las mujeres dentro de, de esta sociedad, eh, las personas con discapacidad, las personas pertenecientes o que se autoidentifican como parte de los pueblos indígenas y el pueblo eh, tribal afrodescendiente reconocido por la ley 21.151 en el caso de Chile en 2019. Y esta discusión tuvo mucho, yo diría que más de agrás que de dulce, ¿no? Porque eh, desde un inicio, yo decía, el 17 de diciembre se inicia esta, eh, se, se introduce esta, esta discusión al Congreso y vemos que se da. En un, en, una, en un momento bien extemporáneo, en un momento donde estamos al filo de la inscripción de candidaturas, eh, tuvimos que participar, de hecho, en, la, en el plebiscito sin saber cómo íbamos a participar en este, en este proceso, y por cierto, desconociendo también elementos que están recogidos en las normativas internacionales, violando lo que existe allí, Principalmente el acuerdo o, o el, el, lo que está establecido en estos convenios, principalmente en la declaración de pueblos indígenas y en la declaración de la OEA, de que los estados deben respetar la autoidentificación como un criterio importante en aquello, ¿verdad? Y sobre todo, asegurar los principios de participación y de representación política de los pueblos indígenas en condiciones que no nos menoscaben frente al resto de la ciudadanía. Y claro, en esta discusión donde se dijeron muchas cosas, primero muchas veces poniendo en duda estos derechos, poniendo en duda nuestra existencia, eh, poniendo en duda ¿verdad? que eh, el criterio de la, la autoidentificación fuera, donde se nos igualó con otros grupos de interés, ¿verdad? donde se negó el carácter de pueblo de manera permanente, se llegó a un acuerdo, a un acuerdo complejo en una comisión mixta, un acuerdo político, y como digo además, un acuerdo muy presionado por los tiempos. Eh, y este acuerdo eh, tiene, yo diría claro, de dulce y de gras, a propósito, ¿no? Del vaso medio lleno y medio vacío, o un poquito lleno. Eh, lo que se zanja en este acuerdo son, en primer lugar, los escaños, ¿no? 17 escaños para los 10 pueblos indígenas que están reconocidos actualmente en la ley 19.253. Ese número de escaños no reconoce el peso demográfico de los pueblos indígenas, que representan, representamos un 12,8% de la población, y por otra parte, ¿verdad? Se pedía que estos escaños fueran supranumerarios, es decir, que se sumaran al número de 155 constituyentes que, van a, que iban a conformar la Convención Constitucional, en el entendido que ya ese número de 155 era poco, ¿verdad? Y que además, ¿no? Eh, en la lógica de representar la diversidad que existe en el caso de Chile, en algunos distritos podrían verse perjudicados por los 17 escaños. Para pueblos indígenas. Por lo tanto, un primer elemento importante del acuerdo es 17 escaños no definidos por su peso demográfico y además que se restan de las y los 155 constituyentes. Eh, estos escaños eh, reservados, como luego podemos entrar un poco más, tienen unas lógicas de elección también que son particulares, ¿verdad? Eh, y que se van a definir de acuerdo a eh, criterios que, bueno, aquí seguramente, como digo, con, con las preguntas podemos ahondar, pero en primer lugar para el caso Mapuche, Aymara de Aguita, con el patrocinio de al menos tres comunidades, cinco asociaciones, eh, con casi o un casi tradicional, y una figura que quedó ahí en el acuerdo, que también es compleja, que es, también se puede hacer una candidatura por escaño reservado con 120 firmas ¿no? de eh, personas que tengan la calidad eh, indígena acreditada ante CONADI y que apoyen a un candidato o candidata de su mismo perteneciente a su mismo pueblo, que podemos debatir luego de aquello. Eh, otro elemento interesante que quedó es el criterio de la paridad. ¿no? Eh, los pueblos, eh, los escaños reservados, siete para el pueblo mapuche, dos para el pueblo aymara y luego uno por, por pueblo, se va a respetar el criterio de la paridad. ¿no? Eh, y se establece, por lo tanto, un mecanismo de, en el entendido que cada candidato o candidata que vaya por escaño reservado debe tener un constituyente paritario, ¿verdad? Del sexo opuesto. Eh, con el cual se puede ir haciendo una especie de alternativa eh, eh, paritaria. ¿no? Eh, eh, y por lo tanto, eh, luego se va a ir, a ir descontando si hay una sobre representación de un sexo sobre otro, se va a ir descontando, pero al final del, del proceso de elección también podemos, por cierto, referirnos a él. El elemento para mí, al menos el nudo, un nudo complejo, es el tema del padrón, del padrón eh, indígena que se va a construir, porque el criterio más sencillo y apegado, uno podría decir, al criterio o al estándar internacional, era llegar a la mesa y que fuera la autoidentificación lo que primara, ¿verdad? Lo más sencillo es que yo optara, por lo tanto, si iba a votar por eh, un constituyente indígena eh, bajo la forma de escaños reservados, o si quería votar por un constituyente indígena que va por partido o independiente, o por otro constituyente, no necesariamente u otra constituyente no necesariamente indígena, y en un solo padrón, por lo tanto, que yo optara. Hoy día vamos a tener dos padrones, porque recordemos que además en estas elecciones no solamente vamos a elegir constituyentes, también vamos a elegir gobernadores, alcaldes, concejales, etc. Entonces, para los pueblos indígenas vamos a tener dos padrones. Vamos a entender que yo llego al primer padrón, ¿sí? que es el que va a construir la, el CERVEL. Recordemos que el proyecto de ley decía que, eh, en primer lugar, una vez aprobado la reforma, el CERVEL tiene cinco días para definir en qué distritos se van a descontar los escaños reservados. Por lo tanto, la próxima semana deberíamos saber qué distritos van a tener escaños eh, reservados. Pero también eh, se establece que el CERVEL debe elaborar esta, este padrón. Y este padrón es complejo. Primero porque se alimenta de, una, de, de distintas bases de datos. ¿sí? La burocracia juega un papel bien importante en la definición de un padrón que debe asegurarnos nuestro derecho a voto, nuestro derecho a participar de manera legítima. Entonces, este padrón se va a alimentar de la base de datos de la CONADI de personas que tienen calidad indígena, de la base de datos de, de personas que ha postulado a becas indígenas desde 1993, de los datos administrativos de apellidos mapuche que hizo la CONADI hace unos años atrás, del registro de asociaciones y comunidades. En fin, uno esperaría que esas bases de datos al menos estén actualizadas, ¿no? Eh, y luego pues, establece criterios para eh, publicar esta base de datos, ¿verdad? Debe esta base de datos estar pública, ser pública al menos 60 días antes de la elección del 11 de abril. Por lo tanto, esta base de datos debería estar aproximadamente en los primeros días de febrero, debería ser publicada. ¿Por qué? Porque en el caso de que yo como persona indígena me busque y no me encuentre en el padrón, tengo 15 días desde que se publica el padrón para solicitar al CERVEL con una declaración jurada que me incorpore porque yo soy indígena. ¿no? Entonces, aquí tenemos que estar muy atentos y atentas a la información, a los plazos, ¿verdad? Eh, luego podemos discutir de aquello. Por tanto, es un padrón eh, que, que atenta, desde mi, desde mi punto de vista, contra el estándar que está establecido en el marco internacional de derechos, porque limita, ¿no? va a ser un padrón, como digo, construido... Con, con, con estos criterios que pueden ser eh, sin duda complejos, ¿verdad? Eh, creo yo que ahí podemos tener un nudo, sobre todo cuando escuchamos en las intervenciones en la Cámara de Diputados, de algunas y algunos eh, diputados, que eh, con esto se iba a medir la participación en el fondo, ¿no? Bueno, vamos a saber si los pueblos indígenas realmente están interesados en participar, veamos cuántos votan por este padrón. Pero ojo, porque yo puedo elegir como indígena votar por ese padrón ¿Pero qué pasa si mi candidato o candidata no va por escaño reservado? Mi candidato o candidata indígena va por un partido, por un cupo de partido o va independiente. Ya no va a operar, uno podría entender, el padrón de escaño reservado, sino el padrón nacional, el padrón donde yo siempre he votado, ¿verdad? Porque ahí yo voy a votar como ciudadana chilena, ¿no? y no necesariamente como persona indígena que me autoidentifico. Por lo tanto, cuando se contabilicen los votos, por padrón, va a ser complejo qué es lo que resulte del padrón indígena, ¿no? en términos de participación. Eh, para cerrar, porque no sé cómo, cómo estoy del tiempo, porque de repente estoy hablando mucho, pero eh, indicar que, eh, eh, creo yo que, que hay que estar muy atentos y atentos a lo que se viene. ¿no? Estamos muy a puertas de la inscripción de las candidaturas, hay poca información disponible para que se entienda cuáles son estos nudos, estas dinámicas, cómo apoyar a nuestras y nuestros candidatos, sobre todo ¿verdad? los que van por escaños reservados, eh, cómo se va a, a conformar después ¿no? las devoluciones, que, que sean, eh, los reembolsos que se han definido, la participación en las franjas televisivas, etc. Bueno, hay una serie de temas que, que por cierto podemos luego ahondar. Para cerrar, por lo tanto, viendo el vaso medio lleno, es histórico, sin duda, este, este hito, hay muchos desafíos que abordar y que romper, muchos mitos. Yo creo que para nuestra y nuestros constituyentes indígenas va a ser todo un desafío romper también con esos mitos y esos estereotipos en la propia convención. Eh, y bueno, yo creo que hay que estar atentos y atentas y estar muy disponibles para ver cómo les podemos apoyar, colaborar, ¿no? de manera de que aquellas demandas sustantivas de los pueblos indígenas queden incorporadas en esta nueva constitución, que va a marcar un nuevo camino sin duda, ¿no? para, para la historia de Chile, pero también para la historia de los pueblos indígenas. Eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Verónica. Sin duda hay muchas complejidades y yo ya tengo muchas preguntas y confusiones con, con este proceso, eh, pero le vamos a dar la palabra a Liwen para que él haga eh, eh, su exposición y luego vamos a ir a, la, a las preguntas y un poco más a la dinámica de conversación. De, de este conversatorio. Bien, eh, Mari Mari Compuche, eh, buenas tardes a todos los participantes. Eh, claro, eh, efectivamente nos encontramos en, en un momento de carácter histórico. Nos encontramos en un momento constituyente histórico desde diciembre del año, noviembre, octubre del año pasado. Eh, de, entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que efectivamente, como, como pueblos originarios, eh, el balance que se puede hacer de este año transcurrido es eh, en líneas generales satisfactoria. Eh, nunca habíamos tenido la posibilidad de participar, eh, a pesar de todas las demandas y de todos los planteamientos. Eh, que han hecho múltiples organizaciones en los, en los últimos 20 años. Esta no es una demanda nueva de, la, de participar de, de, una constitu, de un proceso constituyente de esta naturaleza. Eh, hay antecedentes eh, de distinto, en distintos periodos. Eh, y también, por cierto, el tema de los escaños reservados también es un tema eh, que se viene planteando desde hace ya una década. La última vez que se plantea del punto de vista formal es en el, la en el proceso de consulta constituyente indígena de, en, al fin del gobierno de la presidenta Bachelet, en donde eh, participan 17.000 indígenas de todo el país y donde se plantea eh, una de las principales demandas es precisamente eh, eh, los escaños reservados y la participación en todas las instancias de poder del país, porque en definitiva lo que, eh, lo que está en juego ahora es el tema del poder. Ese es el centro, digamos, de, de la preocupación. ¿Cómo se distribuye el poder? ¿Quién detenta el poder? ¿O la soberanía del país? Entonces, por primera vez nosotros vamos a estar sentados en la mesa de aquellos que van a poder decidir cómo se distribuye, de qué manera, el poder para los próximos 30 o 40 años. Y desde ese punto de vista, eh, sí, es indudable que hay que reconocer que es un hecho eh, de carácter histórico. Eh, como Plataforma Política Mapuche, una semana después del estallido social, eh, planteamos que la solución a la crisis profunda que vive y vivía el país en ese momento, era la, la conformación de una asamblea constituyente paritaria y plurinacional. Paritaria porque en ese mismo proceso de consulta indígena del 2017, eh, los delegados de todos los pueblos originarios del país eh, planteamos como resolución y demanda que la, el, el órgano constituyente que cambiara nuestra condición tenía que ser paritario. No es, un, no es una demanda del último año, sino que es, está planteado en las actas, en, en todos los registros que nosotros planteábamos que tenía que ser paritaria. Por lo tanto, eh, hoy, día, hoy día es un hecho eso. O sea, hoy día es así, va a ser paritaria, va a haber participación de los pueblos originarios. Y por lo tanto, eso es un motivo de, de, de satisfacción política. ¿Y a quién le debemos eso? Principalmente se lo debemos a la juventud de nuestro país, a la juventud chilena y a la juventud de todos los pueblos originarios. Hay que reconocer eso. Eh, a los jóvenes que saltaron los torniquetes, ellos son los que generaron y instauraron este, este momento constituyente que ha derivado en un proceso constituyente institucionalizado, institucionalizado con, con, con los planteamientos que se han hecho a nivel de Congreso. Pero el momento constituyente lo, lo, lo hace la ciudadanía y dentro de la ciudadanía los jóvenes. ¿Y por qué ese agradecimiento y ese reconocimiento? Porque tuvo un costo enorme, enorme desde el punto de vista del sacrificio, de la movilización, de las detenciones, de los encarcelamientos, de la represión brutal a la protesta social, eh, los heridos, los mutilados y los muertos. Eh, y por lo tanto, el primer reconocimiento tiene que ser a ellos. O sea, nosotros como pueblo originario eh, reivindicamos, digamos, esa forma de, de movilización que nos permite hoy día encauzar parte importante de nuestras demandas. Y por lo tanto, la exigencia de la libertad a los presos de la revuelta y, y, y por cierto, a todos aquellos que han sido detenidos y que están procesados, constituye un acto mínimo de reconocimiento y de reparación eh, y de justicia política e histórica. Eso por una parte. Ahora, eh, ¿por qué nos encontramos, si bien reconociendo que es un hecho histórico, no nos encontramos contentos los pueblos originarios en los que participamos? porque la verdad que nosotros fuimos entregando propuestas desde enero, febrero, entregamos las propuestas, y la última eh, propuesta formal se entregaron en el mes de agosto. Participamos no menos de 40, 50 organizaciones de todos los pueblos. Eh, ¿Por qué no estamos? Porque nosotros advertimos en enero, febrero, que el acuerdo de diciembre nos deja, de noviembre perdón nos dejaba eh, en una situación eh, muy complicada. ¿Y desde qué punto de vista complicada? nos dejaba complicado porque, en la incertidumbre, porque no regulaba el número de escaños reservados y por eso entonces presentábamos la propuesta de atender un criterio proporcional del 13%. Advertíamos también de que si se dejaba a última hora, como es, como es lo que ha sucedido, no iba a haber margen de maniobra, no iba a haber margen de, de poder reaccionar políticamente y socialmente comunicacionalmente. Y eso, y eso tenía un efecto que era que la derecha iba a poder eh, chantajearnos y reducir al máximo nuestra participación. Eso también lo denunciamos, lo dijimos públicamente y se lo dijimos a los parlamentarios cuando estábamos en las distintas comisiones eh, que atendían esto, principalmente la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, tanto de la Cámara como del Senado. Eh, a pesar de todo esto... La, la derecha es la principal responsable de esta situación, y eso hay que decirlo en forma categórica. La derecha que se opuso, en primer lugar, a que tuviéramos escaño, después fue subiendo a 3, 5, 7, 8, 15, y finalmente amenazó con que eran 17, o simplemente no había ley, eso fue el jueves eh, de madrugada, 3, 4 de la mañana. Por lo tanto, eso... Eso fue, digamos, lo que se pudo lograr en estas condiciones. Pero nosotros advertimos en enero febrero que si no se comenzaba a legislar y regular en ese momento, íbamos a enfrentarnos a esta situación y por así decirlo íbamos a estar tremendamente restringidos. Ahora, ¿cuál es la intención que tiene la derecha? La derecha calcula muy bien esta situación. Y lo que ellos quieren es que nuestra participación sea escasa y que se vea escasa y va a ser escasa nuestra participación porque lo que cuando se constituya la convención constitucional, uno de los temas importantes va a ser el cambio del carácter del Estado. Nosotros queremos que cambie, que sea un, un Estado plurinacional, que se reconozca que existen distintas naciones, algunas preexistentes al Estado, como es el caso de la nación mapuche, eh, y de las otras eh, nueve naciones. Eh, y por lo tanto, cambiar el carácter significa también cara, cambiar el carácter de la soberanía. Y la soberanía dice relación específicamente con, con quién detenta el poder. Si el, si, el, si, el, si, el, si el Estado y la sociedad en Chile es plurinacional, por lo tanto se tiene que adecuar el conjunto de la legislación y todos los poderes del Estado a ese carácter plurinacional. Ahora, cuando nosotros hablamos de plurinacionalidad y de soberanía eh, compartida, estamos hablando no de independencia, ojo con eso, Siempre estamos diciendo dentro de los marcos del Estado de Chile, que nadie se equivoque. No, nosotros no queremos separarnos del Estado de Chile ni formar un Estado mapuche, ni mucho menos. No, no, es dentro de los límites del Estado de Chile y eh, tener poder para determinar nuestras prioridades y nuestro desarrollo en los ámbitos sociales, culturales, políticos, económicos, salud, vivienda, etc. Ahora, ¿qué es lo que no quiere la derecha? La derecha no quiere que nosotros tengamos una representación proporcional en el futuro parlamento porque lo que nos corresponde son 24 escaños en el futuro parlamento y como mínimo 20 escaños y eso para ellos es intolerable desde el punto de vista cultural desde, desde su forma de entender el problema indígena ellos nos han visto siempre como personas de segunda categoría hay una concepción racista detrás de eso pero también hay una, hay una visión de que nosotros somos un obstáculo para el desarrollo, entre comillas, la visión que ellos tienen de desarrollo. Y por lo tanto compartir poder con nosotros para ellos es algo que tienen que empezar a limitar desde ahora. Y a eso apunta que nosotros tengamos una escasa representación, y una escasa participación, y una escasa votación. Porque con eso pueden decir, si son pocos los que votan, entonces no necesitan más de 20 escaños, necesitan, como ellos dijeron, 15. Máximo, eso es según lo que ellos plantean. Ahora, ¿por qué tienen esa visión de restringir la democracia y la participación democrática? No es solo ojo, no es solo ojo para los indígenas y para los mapuches. Recuerden de que ellos han limitado la participación de no menos de 800 mil a un millón de compatriotas mapuches y chilenos que viven en el extranjero. Ojo con eso. Ellos no van a tener escaños en en esta futura convención constitucional. Y la han restringido a todos, rechazaron la participación de los afrodescendientes. En Chile existe una comunidad afrodescendiente que es incluso anterior a la constitución del Estado de Chile. Ellos quedaron excluidos la semana pasada también. Esa visión que es antidemocrática, que es conservadora y que es un resabio autoritario, incluso en algunos sectores fascistas, de la forma de entender la democracia, es lo que se ha expresado últimamente. Y ante eso nosotros decimos, bien, ¿a qué vamos? Ya dijimos, vamos a, a disputarnos el poder. Pero también vamos a qué? A disputarnos el concepto, la, la hegemonía cultural y política respecto de qué forma de desarrollo que queremos para este país. Nosotros pensamos que el desarrollo y el crecimiento que se ha desarrollado en Chile en los últimos 40 años ha fracasado. Y nosotros proponemos una forma distinta, proponemos el buen vivir, el cúmemo bien una relación distinta con la madre tierra, con la naturaleza. Proponemos una democratización de los servicios básicos, agua, tierra, subsuelo, eso nos pertenece a todos. Ojo con eso, nos pertenece desde el punto de vista de la ciudadanía. Como cultura nosotros decimos, como pueblo originario, no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a la madre tierra. Pero también es necesario, por cierto, vivimos en una sociedad donde estamos con otros sectores y tenemos que compartir visiones. Pero queremos también participar en el Parlamento, queremos tener un número de escaños reservados en el futuro Parlamento. Queremos participar de la administración pública. 380 mil funcionarios tiene la administración pública. Nosotros no representamos ni siquiera 20, 30 mil funcionarios, y siempre en los lugares más bajos. Queremos tener mayores funcionarios y mejores funcionarios, y una cantidad en distintos planos, también en el Poder Judicial en los gobiernos regionales. Nosotros necesitamos realmente plantear eh, temas como, por ejemplo, respecto de las Fuerzas Armadas, su doctrina, las policías. Nosotros somos el enemigo interno para el ejército. Somos el enemigo a combatir y a reprimir por parte de las policías. Eso no puede seguir así. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Cambiar su doctrina. Pero para eso tenemos que estar en la convención constitucional. Y hacia allá vamos, hacia allá apuntamos. Por lo tanto, se ha dado un importante paso un espacio restringido, pero que efectivamente queremos apoyar junto a todos aquellos sectores, aquello, a todos aquellos sectores que es la gran mayoría del país, que quiere superar este modelo neoliberal y desmontar los últimos enclaves de, una constitución, eh, de la constitución pinochetista que nos ha marginado no solo a los indígenas, sino que a la gran mayoría del país. Eso por ahora. Muchísimas gracias, Aliwen. Eh, tenemos preguntas. Tenemos preguntas. Tenemos una pregunta, varias, pero una que es para los dos. Así que vamos a comenzar con esa. Y ustedes pueden escoger quién la responde primero. Dice Felipe Durán: ¿Han pensado en una definición ideal para la nueva constitución política que incluya a los pueblos indígenas e inmigrantes? Hay ¿Algo así como hablar de un Estado plurinacional? ¿Creen que es posible estar pensando en, en estas nuevas definiciones? Va para los dos. Sí, Yo diría que Chile debería ser un Estado, primero república, segundo democrático, paritario, plurinacional, inclusivo y plurilingüístico. Cuando digo inclusivo, inclusivo de todos los sectores y de todos los actores que viven en nuestro país. Así la denominaría. Eso. Bueno, yo también eh, coincido, yo creo que aquí hay experiencias bien eh, interesantes en Latinoamérica, ¿no? que explicitan aquello que en nuestra Constitución eh, hasta el momento no se ha explicitado, ¿no? que tiene, debe ser una Constitución eh, que reconoce una naturaleza o que, que se reconoce a sí mismo, ¿no? el Estado de Chile plurinacional, diverso, eh, no discriminatorio, eh, eh, con criterios, por cierto, ¿no? de reconocimiento de eh, las naciones que habitan, ¿no? eh, que habitamos este territorio. Eh, eso debía de quedar redactado en un, primer, en, un primer, eh, en, en un primer artículo, me imagino yo. Pero también es importante que, y en la interculturalidad también, me parece muy importante como un criterio político que debe estar en esa, en esa redacción. Eh, pero también me parece muy importante el pensar desde una perspectiva sistémica la constitución, desde esa lógica, ¿verdad? es decir, si la constitución se asume, vamos a asumir que, que estamos eh, planteando un estado plurinacional con estos criterios, eh, todo el articulado que quede después no puede contravenir ese principio. Entonces debe ser pensada también en la lógica un poco, eh, Aligüen se refería al poder, ¿no? en la lógica de lo que está detrás de cómo se está diseñando este, este nuevo acuerdo de convivencia que va a quedar en la Constitución, eh, debe quedar reflejado aquello también en todo el articulado posterior, ¿no? no solamente pensando en los derechos y deberes que debieran de quedar redactados, sino también en cómo se piensen los poderes de esta República, ¿no? en cómo se piensa la institucionalidad que le va a dar cabida a aquello... Eh, entonces que, creo que hay un desafío bien interesante de ponerse los lentes ¿no? de la plurinacionalidad o desde la perspectiva de los pueblos indígenas desde la perspectiva del feminismo sin duda no me cabe, no me cabe ninguna duda que también va, va a estar muy fuerte allí eh, esos elementos y esos criterios ¿no? entonces eh, daría estas dos miradas cómo quedan eh, los artículos y sobre todo este artículo inicial un pilar fundamental pero también cómo se piensa toda la discusión posterior en torno a la a la Constitución, ¿no? Que no contravenga esos principios. ¿Ustedes creen que en este, profundizando un poco la pregunta, ¿ustedes creen que en este contexto con los 17 escaños y con la conformación de esta convención, digamos, están todas las condiciones para que se generen por lo menos esas discusiones? A ver, yo en lo, en lo particular creo que, que es posible, no, eh, sobre todo pensando en, en, en no solamente en los escaños reservados de, de pueblos indígenas, que creo, no, que en lo, en lo sustantivo hay acuerdo, no, de cuáles son estos temas que deben quedar en la Constitución. Pero también, claro, es un trabajo complejo, porque sin duda va a haber que negociar con el resto de, de constituyentes, eh, hombres, mujeres, que van a representar eh, las distintas diversidades. Entonces, yo creo que aquí eh, a propósito del feminismo, yo creo que quienes provengan eh, de, este, de estos movimientos y estén en la constituyente podrían ser grandes aliados, aliadas para, para, para impulsar este tema, o quienes provengan de las diversidades sexuales, eh, otras y otros candidatos indígenas que vayan y ojalá también pudieran quedar en la constitución bajo la figura de independiente o bajo la, los cupos de, de partido. Podría haber, ¿no? Esa, yo, yo creo que ahí había un punto, ¿no? A propósito de lo que decía Liguen también, ¿no? De, de por qué la derecha impidió de manera importante que fueran supranumerarios, porque hay también una lógica de, de los dos tercios y cómo vamos a llegar a acuerdos a, a, a los temas sustantivos. Yo creo que eh, hay una oportunidad de que, de que esto pudiera quedar en la Constitución. Vamos a tener que mirar, como digo, cómo va a quedar conformado el resto de, de, de las y los constituyentes. Sí, mira, yo. O sea, estoy seguro que la discusión se va a dar, de eso no me cabe la menor duda, eh, respecto de plurinacionalidad, eh, soberanía compartida, eh, interculturalidad, plurilingüismo, eso no me cabe la menor duda que va a estar. El punto está es que si se va a aprobar o no, ese es el, el tema, por así decirlo, y eso ya dice relación con un, con un aspecto de correlación de fuerzas eh, políticas, y de los convencionales que estén en la conformación de los convencionales en, en, en la futura convención. Entonces, eh, por así decirlo, ojalá el, la representación de los convencionales de derecha sea mínima, y lo digo así de claro y de categórico. Son ellos los que se oponen a los cambios y a las demandas de los pueblos originarios. Y en eso... Yo creo que coincide en la mayor parte del, del movimiento mapuche, incluso los propios mapuches de derecha. Los mapuches de derecha, hecho curioso, nunca antes visto, se han visto cosas que antes nunca se habían visto. Hace una semana atrás sacaron, dos semanas, perdón, sacaron comunicados diciendo de que ellos no estaban de acuerdo con los partidos de derecha con lo que planteaban los partidos de derecha, y que por lo tanto, eso lo dijo eh, el Consejo Mapuche Político, creo que se llama, o Consejo, Consejo Político Mapuche, perdón, que son los, los representantes de los partidos de derecha, y también lo dijo Enama. Porque ellos también veían, digamos, que la derecha eh, restringe nuestros derechos. Y por lo tanto, eh, Ojalá, por así decirlo, sus representantes indígenas sean eh, los menos y respecto de la ciudadanía no indígena, también sean los menos. Porque de esa manera los cambios van a ser más profundos y por lo tanto ese es el desafío del 21 de abril. Ahora, después del 21 de abril del próximo año, inmediatamente, 24 horas después, hay que afinar la, la, las estrategias de alianza. ¿Con qué sectores tenemos más afinidades? Yo creo que en este momento el sector... Que, que tiene más afinidad con eh, los pueblos originarios eh, es el sector feminista, a mi juicio. Y por lo tanto eh, es necesario establecer los puentes que ya existen, consolidarlos y trabajar una estrategia común inmediatamente después cuando se constituya la, la convención para avanzar al máximo en, en, nuestros, en, en la consolidación de nuestra demanda. Porque discusión va a haber pero hay que ganarlas, hay que ganar, digamos, esa votación. Eso. Eh, muchas gracias, Aliwen. Tenemos una pregunta específicamente para ti, Aliwen. Uh -huh. ¿Cómo dialoga tu participación en el proceso constituyente con la negativa de algunas comunidades del Gualmapu de hacerse parte de este? Claro. A ver, eh, nuestro pueblo en los últimos 100 años ha utilizado distintos escenarios para hacer avanzar su demanda. ¿no? Eh, las comunidades que no han querido participar, que se han restado de este proceso, eh, tienen como principal argumento el de eh, la restitución territorial. ¿Ya? La restitución de territorio. Y por lo tanto, ahí existen dos eh, grandes estrategias. Una que es la principal, y la que ha demostrado mayores resultados prácticos, que es la de control territorial. Eh, yo participé del diseño de esa, de, de esa estrategia, y también de su aplicación práctica en sus primeros años, 98 al 2004. Y me parece que es un acierto haberlo hecho. Sin embargo, también... Creo que nuestro pueblo ha empleado distintas formas de lucha. Algunas que sobrepasan la legalidad y otras que están dentro de la legalidad. Todos los pueblos han hecho eso y el pueblo mapuche no es excepción. Por lo tanto, si el objetivo es la restitución territorial y nosotros podemos avanzar, correr ese cerco desde la institucionalidad, desde la legalidad, en un hecho absolutamente inédito de tener, eh, por así decirlo, un proceso constituyente que está configurándose eh, frente a nosotros y, y no solamente como espectadores. Ojo, nosotros hemos participado desde el día eh, 18 de octubre hasta la semana antepasada en todas las movilizaciones o en el mayor número de movilizaciones que se han producido en la región metropolitana. O sea, no es, no, esto no, no es un tema de, no hemos visto este proceso por las redes sociales ni por televisión. Por lo tanto, eh, si está este proceso y nosotros hemos contribuido modestamente, nos parece que también es posible desde ahí avanzar también todo lo que se pueda. Sin embargo, hay que advertir una cosa, el tema de la restitución territorial requiere posteriormente un diálogo directo entre el Estado, directo, insisto, con los actores que están en ese proceso. ¿ya? Las comunidades que están en conflicto y las organizaciones que están en ese proceso requiere directamente, no necesita pasar por una convención constitucional, no necesita pasar por otras organizaciones, ni por, otro, ni por los delegados eh, y convencionales constituyentes. Nosotros no estamos representando a ellos. No, no, ellos se representan solo, ¿en virtud de qué? Del carácter autónomo que tiene nuestra organización social y política mapuche histórica y tradicional. Nosotros representamos a aquellos que nos van a elegir y a aquellas organizaciones que patrocinan nuestras candidaturas. Pero nosotros no representamos a aquellos que están haciendo recuperaciones de tierra, y por lo tanto el Estado tendrá que ver los mecanismos como para eh, dialogar directamente con ellos, conversar, negociar, porque nos parece que es nosotros apoyamos esa demanda histórica de restitución de territorio. Solo que pensamos que también podemos avanzar en, otro, en otros ámbitos, y también en ese, por cierto, va a ser una demanda que va a estar presente en la discusión de la Convención Constitucional. Eso. Muchas gracias, Aligüen. Tenemos acá otra pregunta, y que es para, es para ambos, de Sebastián Nahuel. ¿De qué manera enfrentaría el proceso constituyente el modelo económico en el país? mismo modelo eh, extractivista, neoliberal, que genera diversos impactos negativos en el ecosistema, comunidades, territorios, los mapu. Eh, se la dirige a los dos, dice Peñi Aligüen y Lamián Vero. Verónica. Bueno, yo puedo dar mi opinión, eh, seguramente, y esperemos que, que Aliwen pueda estar en esa discusión allí en la, en la Constitución. Eh, yo creo que ahí hay un tema fundamental, y un tema, eh, otro nudo crítico, lo que está planteando la Mien porque, eh, sin duda, discutir respecto de ciertos derechos, ¿no? eh, cuando hablemos de los pueblos indígenas, supone afectar el modelo de desarrollo económico desde al menos no en las últimas décadas nos se ha movido un ápice si bien hay una constante si uno mira la historia de chile hay una forma un modelo de desarrollo económico extractivista que, que ha estado presente desde un primer momento y por eso la disputa por la tierra ha sido un tema para el estado eh, entendiendo ¿no? que quien impulsa ese modelo económico y sobre todo en los últimos años cuando este estado retrocede cuando este estado es subsidiario y se entrega no esta confianza en el mercado como el gran asignador de de recursos y por lo tanto el productor de riqueza. Eh, y hablar de derechos de pueblos indígenas, de autonomía, eh, los derechos de libre determinación, los derechos de la madre tierra, supone afectar un modelo económico eh, basado en el extractivismo. no Y que en el caso de Chile además, eh, yo diría que con, con muy poca capacidad de poder invertir en, en, en, en un modelo innovador, ¿no? es bastante artesanal, bastante eh, primario nuestro, nuestro modelo económico, ni siquiera es un modelo ¿no? que uno podría pensar que genera desarrollo, ¿no? genera más bien capital, acumulación de capital y, y degradación, degradación de los territorios y, y muchos de ellos reivindicados por pueblos indígenas. Así que yo creo que ahí hay un elemento importante cuando se discuta la naturaleza del Estado, y el rol del Estado, y se definan los deberes y derechos, eh, cuando se mire la educación, la salud, ¿no? Todo, hoy día en, en nuestra Constitución por los poros se le sale el capitalismo, ¿no? Cuando uno mira la educación, cómo se define la libertad de enseñanza, cómo se definen ciertos derechos, ¿no? Casi eh, esta lógica de no, no, no son derechos universales, sino que prácticamente con el esfuerzo y con el ahorro es la única manera de poder ejercer esos derechos, eh, que es, ter es terrible nuestra Constitución. Eh, yo creo que, que claramente esos elementos van a estar sobre la mesa, me parece que ahí va, va a haber un nudo crítico eh, a resolver en la discusión de la Constitución, ¿no? pero no por eso no, no, no, no hay que tocarlo, y ojalá pueda primar esta perspectiva, no solamente pensando en los problemas urgentes ¿no? del cambio climático y otros, sino también pensando qué le queremos legar a las futuras generaciones, ¿no? en términos de, de, de una forma de vida, ¿no? de, de una forma de existencia, eh, y que este modelo claramente ya no, no, no da para más. ¿no? Sí, mire, ahí yo vería lo menos dos medidas que son de carácter general, en donde, por así decirlo, afecta a la ciudadanía en general, y dentro de eso los indígenas o los mapuches, y una específica para los mapuches. Eh, el modelo económico en Chile está consagrado en el capítulo 1 de la Constitución, que son las bases de la institucionalidad. Y está consagrado mediante el principio de subsidiariedad. Eso está estipulado desde el 80 hasta ahora. Que significa básicamente que eh, el Estado interviene en materia económica solo cuando los privados no pueden seguir desarrollando una determinada actividad económica. Solamente ahí interviene el Estado. Ese es el principio resumido del principio de subsidiariedad. Por lo tanto... Si nosotros sacamos ese carácter, y por lo tanto también dejamos un espacio para que el Estado participe de la actividad económica, habrá que ver los límites, pero no dejarlo a la prioridad de los, o en subsidio de la participación de los privados. Porque eso en definitiva es dejarlo en manos del mercado. Ese aspecto es, por así decirlo, la esencia del modelo. Nosotros tenemos que cambiar eso y por lo tanto generar la correlación de fuerza al interior de la convención constitucional con todos aquellos sectores y con todos aquellos delegados para tocar ese, ese, ese por así decirlo, pilar del, del modelo económico, porque cambiando eso cambian una serie de otros eh, factores y de otros eh, aspectos de la, de la economía y de la institucionalidad. Eso por una parte, y eso nos afecta a nosotros como mapuche, pero también a la ciudadanía en general. En segundo lugar, hay un tema de democratizar la toma de decisiones. Existe un convenio 169 que obliga a hacer consulta a los entes del Estado cuando vaya a realizar una medida legislativa o administrativa, puede ser de económica u otra, que nos afecta directamente. Se hace una consulta, pero tiene una, un, una característica que no es vinculante. ¿Qué significa eso? Que basta con que se haga, pero no, no, no obliga al Estado. O sea, cumple con, con la formalidad de realizarse y... Y si el Estado no quiere escuchar, digamos, las resoluciones lo que plantean los indígenas, entonces eh, eh, puede igual realizar el proyecto económico en este caso. Por lo tanto, la democratización de la toma de decisiones requiere de que a nivel regional y a nivel local las comunidades puedan decidir qué tipo de inversión es la que quiere en su territorio. Por lo tanto, hay una concepción distinta democrática de quién toma las decisiones. Las decisiones económicas en Chile se toman en Santiago en las tres comunas del rechazo ahí se toman las decisiones económicas del país en una parte y las otras se toman en Washington se toman en Singapur o en otros lugares por lo tanto lo que hay que es trasladar de poder político a las comunidades, a los municipios a las regiones para que mediante procesos democráticos de consulta decidan si quieren o no esa inversión entonces, algunos van a decir, bueno, es que no se va a querer hacer nada. La gente no es tonta. La gente, si, si, si ve que hay un proyecto económico, productivo, que va a traer beneficio, trabajo y otro, lo va a probar. Pero también va a medir la profundidad de esa actividad económica. Y por lo tanto puede limitar su impacto. Eso es un aspecto que sirve para los dos, para los dos pueblos, o para todos los pueblos. Chilenos, indígenas, mapuche, etcétera. Pero hay una que requiere de una particularidad. El modelo económico también tiene otro sostén institucional de la dictadura, que es el, el derecho de propiedad. El derecho de propiedad consagrado en el artículo 19, número 24 de la Constitución. Ese es el derecho más importante de esta constitución. De todos los derechos, ese es el derecho que más se resguarda desde el punto de vista del modelo y del capitalismo. Y ahí se consagran dos, dos tipos de propiedad. Individual, porque obedece la lógica liberal y neoliberal, y también reconoce que hay propiedad estatal. Pero ¿cuál es la propiedad que no se reconoce? La propiedad colectiva de los pueblos originarios. Y ese es un tema específico nuestro. Nosotros tenemos propiedad colectiva de determinados bienes o de determinados elementos, ¿ya? No, no, no nos gusta ocupar el término bienes, pero es para que se entienda. La madre tierra, territorio indígena. Esa propiedad no está reconocida, y nosotros queremos que esa propiedad esté reconocida. Entonces, que se diga que hay propiedad individual, por cierto, si la hay y, y la va a seguir habiendo, y tiene que seguir habiéndola. Que hay propiedad estatal, por cierto, la hay y tiene que seguir habiéndola. Pero también hay una propiedad que está negada ahí, que es la propiedad colectiva de los pueblos originarios sobre nuestros territorios. Y esa tiene que estar ahí consagrada en la Constitución para después precisamente defenderla, tener instrumentos institucionales y legales para defenderla. Y no como ahora, que los hermanos tienen que emplear la boleadora, el palo, la barricada, para defender su territorio. Porque lo que están haciendo nuestros hermanos es precisamente defender la propiedad colectiva de nuestros pueblos y nuestros territorios. Entonces, si queremos evitar la violencia, si queremos evitar la confrontación como sociedad, tenemos que reconocer eso para que nuestros hermanos precisamente no tengan que defenderla a costa del sacrificio, de la sangre y el encarcelamiento de una cantidad enorme de nuestros hermanos que están ahí defendiendo nuestro territorio. Eso. Muchísimas gracias, Ali. bueno Están apareciendo preguntas más prácticas, pero quisiera hacer la última que hay, que es un poco más eh, política, digamos, antes de entrar a temas de padrón y esas cosas. Eh, Alejandro Ramírez pregunta, ¿qué posibilidad hay de que la plurinacionalidad tan solo quede como una palabra en la nueva constitución política? He escuchado a ex constituyentes bolivianos que dan ciertas luces de que en el país andino, con gran presencia de población indígena, el proceso terminó secuestrado igual por las élites? Pregunta abierta para los dos. Eh, a ver, yo creo que hay, que hay que tener que, lo que va a quedar en la constitución, luego hay que iniciar un camino de implementación, ¿no? Y yo creo que se este, ese temor es muy legítimo, sobre todo porque también en, la, en los distintos debates que han ocurrido eh, se habla de la plurinacionalidad como un concepto ¿no? eh, abstracto, eh, que, que es difícil de operacionalizar. No es así. ¿no? En el fondo de lo que se trata la plurinacionalidad es cómo la soberanía que una nación cedió al Estado, en este caso la nación chilena, el origen del Estado nación chileno, cómo esa soberanía se devuelve, pero a todas las naciones que habitamos este territorio, para que de manera conjunta podamos definir un nuevo acuerdo de convivencia, en igualdad de condiciones, por eso la interculturalidad es tan importante para la plurinacionalidad. Sí. Eh, y por lo tanto ese concepto debe quedar en la Constitución. ¿no? Sí. Ahora, eso no va a resolver el tema, eh, aquí hay intereses, no va a ser fácil, ¿no? temáticas que puedan quedar en la Constitución empujarlas, pero no por eso no deben quedar, deben quedar escritas, porque recordemos que en un país constitucionalista, con una tradición constitucionalista como, la, como el nuestro, eh, todo aquello que eh, se haga no puede contravenir la Constitución. Y si no está en la Constitución, no hay manera de hacerlo ejecutable. Entonces es muy importante que se hable de plurinacionalidad, que quede a ese nivel de, de, de, de redacción en un instrumento político, en la Carta Magna, eh, sin duda que le, nos va a tocar a los pueblos indígenas empujar ese cerco para hacer efectivos los derechos de la plurinacionalidad, sin duda, eh, pero es importante que quede, que quede allí plasmado. ¿no? Eh, eso me parece muy, muy, muy importante. Y, y claro que van a existir resistencias, y claro que se va a buscar limitar ese derecho, pero si está en la Constitución tenemos un paraguas fundamental para poder impulsar los, los cambios. Sí, eh, comparto plenamente lo que ha planteado la, la muen Verónica. Eh, y, y tal vez para, para, para graficar, digamos, esa, esa afirmación y esa respuesta, eh, es la siguiente. Si nosotros, porque tenemos planteamientos políticos que para su aplicación práctica requieren también de una institucionalidad, de una institucionalidad y también de recursos. Podríamos decirnos y hacernos la pregunta ahora, ¿plurinacionalidad con recursos o plurinacionalidad sin recursos? Autonomía con recursos, autonomía sin recursos, porque autonomía declarativa y sin recursos, por así decirlo, es como, como esa visión que se tiene del, del chupete, que entretiene pero no alimenta. Entonces, si nosotros necesitamos presupuesto, ¿cómo pedimos más presupuesto? ¿En base a qué? ¿Por qué? Porque la soberanía en este momento reside, el, como dice la constitución actual, la soberanía reside en la nación. ¿Cuál nación? La nación chilena. Por eso, como dice Verónica, si no hay cambio de plurinacionalidad, a la plurinacionalidad, porque ese, ahí está la soberanía, ahí está el poder entonces, nosotros no podemos nunca pedir presupuestos diferenciados como lo, realmente lo requerimos. ¿Por qué? Porque la ley de presupuesto se discute octubre, noviembre, todos los años, ¿dónde? En el Congreso. ¿Qué representación tenemos nosotros en el Congreso? Emilia Nullado, en la Cámara, Buen Chumilla en el Senado, de 155. No tenemos la posibilidad de modificar una, la correlación de fuerzas ahí y solicitar cambios en la ley de presupuesto. Por eso necesitamos escaños reservados, para que nuestra gente defienda esos intereses. Pero aunque los tuviéramos, ¿qué pasa si no hay plurinacionalidad? ¿Por qué nosotros deberíamos tener un presupuesto diferenciado? Si tenemos plurinacionalidad, podemos pedir escaños reservados y podemos también pedir mayores grados de participación en el presupuesto. Por lo tanto, teniendo objetivos, teniendo objetivos de desarrollo, teniendo presupuesto, podemos efectivamente implementar una forma distinta de desarrollo propio, determinando nosotros nuestras eh, prioridades. Por eso es fundamental la plurinacionalidad, pero también, por cierto, hacer las adecuaciones en las otras instituciones. El Congreso tiene atribuciones exclusivas ¿Cuál es una de sus atribuciones exclusivas? El Congreso decide el presupuesto de la Nación todos los años. Si no estamos ahí y no hacemos esa adecuación, estamos fuera. Justamente tenemos una, una, tenemos una declaración de buenas intenciones, pero no tenemos en la práctica un correlato institucional, eh, constitucional y presupuestario que efectivamente permita aterrizar ese planteamiento a las necesidades y a la demanda de nuestro pueblo. Ahora... Cuando se establece una constitución, después se fijan tiempos para adecuar el conjunto de la institucionalidad y de las leyes y reglamentos a esas grandes definiciones. Los convencionales constituyentes lo que hacen es que trazan las grandes rutas y después viene la adecuación legislativa, eh, leyes orgánicas constitucionales, leyes... Eh, decretos y reglamentos. Pero eso viene después y eso toma un tiempo. ¿Qué es lo que se puede fijar en una convención? Se pueden fijar los plazos para la adecuación. ¿Por qué? Porque se pueden fijar plazos de dos años, de tres, de cinco, de siete o de diez. Porque efectivamente no todos los cambios van a venir eh, de forma inmediata. O sea, si nosotros decimos somos el 13% de la población y queremos el 13% del presupuesto, puede sonar bien. Tenemos esa correlación de fuerzas en la convención si no la tenemos, no va a pasar. Pero qué tal si proponemos una modificación del presupuesto gradual en un plazo de 5 a 10 años, pasar del 0,0 y tanto que tenemos en este momento, o sea, nosotros no llegamos ni al 0.5%, ni al 0.5%. Un ejemplo gráfico, el programa de educación intercultural bilingüe del Estado de Chile, para todos los pueblos, tiene un presupuesto anual per cápita per cápita de 850 pesos por indígena y con eso tenemos que rescatar la lengua la historia y la cultura con 850 pesos se da cuenta entonces hay que adecuar cambiar la plurinación poner plurinacionalidad y después hacer toda la adecuación presupuestaria y después reglamentaria a nivel de ministerios y otros eso A ver, ahora hay una pregunta bien práctica para aquí la Lamián. ¿Cómo, ¿Cómo ser parte del padrón para elegir a los representantes de los pueblos originarios? Esa es una muy buena pregunta, estaba luchando con la puerta porque... <risa> la bueno. Entonces vi como papá, sonaba, dije... Eh, Uy, ahí hay una muy buena pregunta a propósito de, de lo que yo señalaba hoy, hoy día respecto del padrón para votar por escaños reservados, ¿no? en el caso como nuestro LAMIEN aquí Aliwén ¿Cómo podemos votar por, por el LAMIEN? Lo primero es, eh, yo decía, el, eh, este es un padrón que se va a construir, que en este momento el CERVEL ya debería estar construyendo, ¿cierto? Eh, por lo tanto hay que estar muy atentos a, a cómo se está construyendo ese, ese padrón. Eh, las elecciones son el 11 de abril del 2020, y eh, en ese, en, en, eh, entendiendo que ese es el, el, el foco, ¿verdad? el día en el que vamos a elegir, CERVEL debe, me imagino hacia el 4 de febrero, más o menos, publicar este padrón, y ese padrón va a estar alimentado por muchos, eh, muchas bases de datos, ¿no? bases de datos de... Eh, como yo decía, eh, que van a ser aportadas principalmente por la CONADI. ¿no? Si usted tiene calidad o alguna vez sacó su calidad indígena, lo más probable es que esté en ese padrón. Si usted alguna vez postuló alguna beca desde 1993 en adelante, lo más probable es que esté en ese padrón. Si usted votó por consejeros o consejeras para la CONADI, lo más probable es que esté en ese padrón. Si usted votó eh, en el caso Rapanui, ¿no? por, por comisionados eh, para, para la, la CODEIPA, debiera estar en ese padrón. Eh, si eh, usted es miembro de asociaciones o organizaciones indígenas, debiera estar en ese padrón, ¿no? Entonces, si su apellido es indígena o mapuche y está dentro de este, este, este levantamiento que hizo la Conaria hace un par de años atrás, debiera estar en ese padrón también. El, el CERVEL, por lo tanto, va a construir este padrón y lo va a publicar. Va a publicar, me imagino, en su página web y debiera de darse con mucha difusión, con mucha transparencia los nombres que están en ese padrón. Entonces, yo, Verónica Figueroa Huencho, que voy a votar por escaño reservado, voy a, una vez que se publique ese padrón los primeros días de febrero, voy a mirar y voy a ver si está mi nombre. Si está mi nombre, estoy habilitada para cuando llegue a la mesa, yo pueda decir, mire, yo quiero votar por escaño reservado, por lo tanto, búsqueme en este padrón. Pero puede ser que no esté mi nombre en ese padrón, ¿cierto? Que yo me busque los primeros días de febrero y no esté. Por lo tanto, la opción que se da es que el CERVEL, lo más probable es que sea a través, eh, por un medio virtual, lo más probable es que sea con clave única, ¿ya? por lo tanto es muy importante tener nuestra clave única, entendiendo que lo más probable es que la pandemia nos vaya manteniendo en, en, en confinamiento eh, cada vez más, es probable eso, lo más probable es que se haga no de manera presencial, sino a través de la página web, como digo, lo más probable es con una clave única, muy importante, entonces, es tenerla, sacarla hoy día, porque además se requiere para los patrocinios. Eh, entonces, yo seguramente voy a tener que llenar algún documento donde yo diga, Verónica Figueroa Huencho, yo me auto como Mapuche, por favor, incorpore mi nombre a este padrón. ¿no? Eh, si es mentira esa auto-identificación, se entiende que después va a venir una sanción, pero se va a incorporar si efectivamente me autoidentifico como indígena, mi nombre a ese padrón. Y con eso ya tendríamos este padrón, ¿no? Y es muy, muy importante tratar de mirarse los primeros días de febrero porque el padrón definitivo debe publicarse por Cervel 45 días antes del 11 de abril en el que vamos a ir a votar. Una vez que está ese padrón listo, muy bien, yo voy a llegar entonces ese día de la elección a la votación, y lo más probable es que quienes estén en las mesas, quienes esperemos que se capaciten para tener que capacitarlos para esta votación, nos va a decir, muy bien, usted para el voto de candidato constituyente, porque entendemos que luego también están las otras cédulas para votar por todos los otros cargos, gobernadores, alcaldes por los que vamos a votar. Entonces yo le voy a decir, mire, yo por candidatos constituyentes voy a votar por escaño reservado. Por lo tanto, me va a decir, muy bien, usted debiera estar en este padrón. Me busca, estoy, me va a entregar seguramente la cédula que corresponda para votar por escaño reservado. Lo que todavía no está definido es si en ese mismo momento me van a entregar las cédulas para votar por los otros cargos. ¿sí? Por lo tanto, uno diría, yo voy a estar en dos padrones. Un padrón solo para votar por escaños reservados. Y el padrón nacional, donde siempre hemos estado después de los 18 años en el que tenemos derecho a votar, para poder votar por los otros cargos. Eh, así debiera más o menos de organizarse. no Si sí es que la votación es por escaño reservado. Si yo quiero votar por un candidato indígena o candidata indígena que no va por escaño reservado, no es, no, no es necesario que esté en este padrón. No voy a optar por el padrón hecho por el CERVEL específicamente para escaño. Voy a votar como ciudadana chilena, aun cuando yo sea indígena, por el otro padrón nacional. Entonces ahí me va a decir, bueno, ahí me van a entregar la cédula de los las, y los constituyentes, pero que van eh, en, en, en la otra lógica, no de escaños reservados, sino eh, dentro del de el, el padrón nacional. Es muy importante la pedagogía que hagamos de aquí en adelante. Entonces, eh, el, eh, anti, eh, Wen, eh, todo todas, todas y todos ¿no? que nos interese, que se vote por, por escaños reservados, que hagamos esta pedagogía que la gente entienda, esté muy clarita, de cómo tiene que hacer, sobre todo porque, como decía, la construcción de este padrón vulnera derechos de, de participar en una votación. Eh, porque, porque tengo que estar muy claro de que esté, como que la responsabilidad es mía. ¿No? Le, le da la responsabilidad a la persona indígena de ver, cumplir con los plazos, saber si está o no está inscrito, entonces ojo con, con ese padrón, ¿no? descansa mucho en, en, la, en, en la autogestión para poder estar ahí. Eh, entonces si queremos que, que, se, que estar y votar, tenemos que estar mirándolo permanentemente y como decía, explicar, explicar y explicar a partir de ahora. Este, bueno, este es un tema que personalmente a mí me interesa mucho, ¿no? porque yo tendría que ser, yo soy nieta de Pehuenche, soy segunda generación en la ciudad, sin apellido, sin idioma, pero sí con el fogón de mi abuela en el patio, o sea, <ríe> entonces sí. yo, no, yo no he estado en ninguna de las listas que tú mencionabas, nunca tuve becas, nunca tuve ni, cero reconocimiento, solamente como adulta, y, y por, los, por los procesos personales y sociales que se han vivido en Chile también, por haber vivido fuera de este país y aprender a, a valorar lo que, de dónde uno viene, ¿no? Eh, yo he trabajado mucho el tema, que es un trabajo que hemos hecho con Aligüen y con el grupo de interculturalidad que tenemos del autorreconocimiento. Entonces, espero eh, yo supongo que representaré a muchas personas, ¿no?, que están en esta situación, especialmente después de lo que sucedió en el estallido social donde aparece este sentimiento tan profundo del pueblo chileno, de esta identificación y solidaridad con, con el pueblo mapuche específicamente. Entonces yo me pregunto, eh, ya, entonces yo sí, si, por ejemplo, yo podría tener en mi, en, mi, en mi área, yo podría tener la posibilidad de, de, de, de tener un alamien que va a ir, yo voto por ella, no tendría que hacer todo este proceso de autorreconocimiento, ¿no? Claro. Pero si yo voy por los escaños reservados, quiero votar a través de los escaños reservados, ¿hago? ¿Ah, ¿Podría ahí yo tengo la posibilidad de votar por cualquiera de los candidatos, ¿O, o los candidatos que van por escaños reservados también van territorialmente? Esa es otra muy buena pregunta. Primero que vamos a tener que ver, porque yo decía, claro, se está descansando mucho en la burocracia para definir nuestra participación. Ojo, o sea, es, es, es tremendo. Si uno lo empieza a analizar, es tremendo. Entonces, habría que ver, si tú te vas a autoidentificar, como va a ocurrir con muchas y muchos seguramente, ¿qué te va a pedir el CERVEL cuando hagas esa declaración jurada? ¿Será llenar un espacio? Lo más probable es que te diga, ¿usted se autoidentifica, sí. Eh, no sé, me refiero que a decir, ¿sabe que está sujeto a sanción o sujeta a sanción si no se verifica? A lo mejor más adelante que usted tiene eh, ascendencia indígena, etcétera. Entonces uno va a ir mirando y a lo mejor alguien va a decir, chuta, a lo mejor me vienen las penas del infierno, eh, mejor no lleno esto. ¿no? Por eso digo los desincentivos al padrón indígena podrían aparecer. Tenemos que estar muy atentos y atentas para ver cómo se colabora con eso. Pero en el caso del de suyo, eh, la mien, si usted no estuviese en este padrón, no logró entrar a este padrón, usted puede participar como ciudadana y por lo tanto puede votar por candidatos o candidatas, pero no por escaños reservados. Va a estar, porque claro, en la mesa usted va a llegar, aunque usted le diga, pero yo me autoidentifico, le van a decir, pero usted no está en este padrón. No puede votar por escaño reservado Aunque usted diga y me jure aquí, no puede. Lo que nosotros le vamos a dar a usted es una cédula para que usted vote por constituyente en general, no por escaño reservado. Claro, ahí uno podría decir, ya, ok, yo no puedo votar por escaño reservado, pero voy a mirar en las y los constituyentes, personas indígenas, ¿no?, que a lo mejor me puedan representar. Pero esas personas no van por escaño, van por cupo de partido político, ¿no?, eh, o por independiente, ya sea en listas inde independientes o en una candidatura independiente. Usted lo que va a poder es votar por esa categoría de constituyente, pero para eso usted no, no, no va a operar el padrón de escaño, va a operar el padrón nacional. Uno se imagina que en la mesa van a tener que tener al menos dos padrones. ¿Y cómo se va a llevar la operativa? Si van a llevar por una línea la votación por constituyentes, entendiendo que tiene estas dos patas, escaños reservados y constituyentes en general, y luego todo lo que tiene que ver con las otras votaciones, las otras cédulas, para todos los demás cargos. ¿no? Entonces lo más probable es que, eh, no, no sé cómo se va a llevar, como digo, cómo lo van a operacionalizar, cómo lo han imaginado, eh, pero claro, lo más probable es que en mi caso yo tuviera que firmar dos padrones uno para votar por escaño reservado como mujer indígena y otra para votar por los gobernadores, concejales, etc. Y debería tener dos firmas, porque un padrón es para una cosa y el otro es para otra. En su caso, lo más probable es que opere un solo padrón. Eh, pero hay que ver cómo se van a repartir las cédulas eh, para constituyente y para el resto de los cargos que vamos a votar el, el 11 de abril. Sí, eh, mire... Hay, hay varias personas que están en la situación que ha planteado Pamela. Entonces, eh, yo recomiendo dos cosas. No hay que olvidarse de una situación, que es que el criterio de ocasión es un criterio legalmente válido, porque está consagrado en el convenio 169 y, eh, por lo tanto, es un tratado que se encuentra actualmente vigente. Por eso que nosotros planteábamos el criterio de autoidentificación para la conformación de, este, de, esta, de quienes podían votar. Entonces, eso por una parte. Por lo tanto, en función de eso, y por eso se permite que se haga una declaración jurada, es... Es eh, amparado en ese precepto legal que se permite que se haga una declaración jurada ante un ministro de fe, que puede ser un notario, eh, oficial de registro civil, secretario municipal y aquí en el de ley. Ahora, el punto es: si se objeta posteriormente, porque. Lo que ellos declaran, estos ministros de fe, declaran que la persona que se presenta a declarar que es indígena, que es mapuche, por ejemplo, tiene, es la persona que se identifica como tal, el nombre tanto y el root tanto. Eso es todo lo que declara el ministro de fe. El ministro de fe no declara si es indígena o no. Simplemente declara que hizo una, una autoidentificación a quién le corresponde el organismo que le corresponde declarar su calidad de indígena, es a la CONADI, porque por ley está establecido así. Por lo tanto, yo recomiendo a aquellas personas que declaren o se autoidentifiquen en una, con una declaración jurada, porque no, es, no aparecen en este momento en ningún registro, y con eso entonces puedan, eh, in, eh, por así decirlo, poder votar. Pero, simultáneamente, pueden iniciar iniciar el trámite de reconocimiento de, de su calidad de indígena por los mecanismos que están establecidos en la ley 19.253, en donde dice quiénes son indígenas y cuál es el procedimiento para hacer. De hecho, uno va a la página con ADI y ahí establece los requisitos y los trámites y los certificados que requiere, por ejemplo, la, la, la personas que tienen segunda generación, que son sus abuelos que fueron indígenas, y que ellos no aparecen, perdieron el apellido, por así decirlo, en términos simples. Pueden iniciar desde ya, y tienen dos, dos eh, elementos simultáneos. El trámite de, de solicitud de calidad indígena, y por otro lado, la declaración jurada. Entonces, eh, a mi juicio, ese va a ser un tema bastante controversial, va, va a pasar algo muy parecido a lo que hizo esa ciudadano, ciudadana, perdón, afroamericana, que se cansó de ir en la parte de atrás del autobús cuando existía segregación en los autobuses, en las plazas y en los bancos de Estados Unidos. Banco, digamos, para sentarse, ¿ya? Y en la escuela. Entonces, un día una persona se sentó adelante y no era supuestamente legal, fue a tribunales, etcétera, dijo, pero no yo, no, yo tengo derechos como persona. Y hay personas que dicen eso, dicen, yo sé que mis abuelos eran indígenas, y por lo tanto yo puedo que me demore seis meses, cuatro meses en hacer esto, desde el punto de vista legal. Pero mientras tanto yo tengo un criterio de autoidentificación Entonces puede ser que se dé ese caso de que sea una suerte de desobediencia cultural, de desobediencia civil que diga no, pues yo no me siento mal al fondo del autobús, yo tengo derecho a sentarme en los asientos de la plaza como cualquier otra persona, porque es mi derecho como individuo, soy igual a otras personas. Y en este caso yo creo que se va a dar una cosa así, que muchas personas se auto van a, a autoidentificar y tal vez el Estado y alguno diga no, pero lo voy a objetar. Bueno, ahí veremos cómo enfrentamos esa situación. Esa situación fue la que cambió, de hecho, o dio inicio al de, a, lo, a los procesos de, por los derechos sociales, eh, igualitarios, no, no me recuerdo bien cómo se llama ese proceso en Estados Unidos, civiles. Por, los derechos civiles, por los derechos civiles, y que cambió el estatus, en gran parte cambió el estatus de los afrodescendientes. Yo creo que aquí va a pasar algo similar, cientos de personas se van a autoidentificar y después van a decir, bueno, haré el trámite posteriormente, y si me pasan la multa, me pasan la multa. Entonces, lo que quiere la derecha, insisto, es minimizar la participación y la votación de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque nos quiere tener restringidos en el futuro Parlamento y sobre todo en la convención constitucional. Así que eh, yo daría esas dos recomendaciones, y por cierto, eh, la última instancia, la última decisión, la tiene en su fuero interno cada, cada persona, cada ciudadano. Eso. Muchas gracias. Solo para complementar lo que tú estás diciendo, Aliwan, yo creo que eso sucedió un poco en el censo, ¿no? Cuando no sé cuántos miles de personas se autoidentificaron y por eso tenemos hoy día en Santiago, en la región metropolitana, eh, no sé cuántas personas, 500.000, 400.000. 614.000. 614.000. <risa> eh, eh, principalmente Mapuche, pero no solo Mapuche, ¿no? No, no solo Mapuche. No solo Mapuche. Eh, ya, yeah, bueno. Ya siento que lo estamos estrujando con las preguntas, pero nos quedan dos preguntas acá, que son las dos muy interesantes. Una de Fabián Flores Silva nos dice, quiero preguntarle a los panelistas qué postura tiene sobre la idea de un estatuto de autonomía territorial para el pueblo Mapuche, que devuelva capacidad administrativa y políticas dentro de los territorios. Y la segunda que está relacionada, se las voy a dar juntas para que eh, la orden dice, ¿existe la posibilidad de reconocimiento al Gualmapu en términos de descentralización del Estado de mediano plazo? Para quien pueda responder. La segunda pregunta es de Héctor Velázquez. Están un poco parecidas las preguntas, no son exactas no. Parto, bueno, respondiendo, yo creo que por supuesto pues, todo es posible, ¿no? Y yo creo que cuando planteamos un Estado plurinacional eh, y uno de los elementos que están reconocidos en la, en, en, en la normativa internacional es que eh, la autonomía eh, se ejerce de manera territorial también. ¿no? Una de las grandes discusiones del, de, yo diría de, eh, de las últimas décadas, sobre todo en las democracias liberales, eh, donde no hay reconocimiento de derechos colectivos, ¿no? y como se ejerce una ciudadanía de manera individual, uno de los temas es cómo reconocer los derechos de autonomía de los pueblos. ¿no? Eh, y obviamente una forma puede ser no territorial, eh, dado el carácter de pueblos y dado también la, la, los procesos migratorios que se han dado en, la, en, la, en el caso de Chile desde mediados del siglo pasado, eh, pero otra manera de ejercerlo, y así se ha establecido, no es algo que se, le, se, le, se, le ocurre a, se, se me ocurre a mí, eh, las autonomías territoriales como parte de formas de autogobierno, ¿no? donde ejercer eh, una eh, toma de decisiones autonómica, una toma de decisiones soberana, dentro de un Estado. Yo creo que eso también es muy importante para quienes tienen temor ¿no? de, de que esto lleve a la destrucción del estado, de un Estado bajo un Estado plurinacional, hay espacios para esta representación autonómica. ¿no? Por eso es tan importante el pacto que quede respecto de cómo se concibe un Estado plurinacional, porque todo lo que se defina en términos de, de adecuación institucional debe estar en consonancia con esa plurinacionalidad. Y las autonomías son consonantes con la plurinacionalidad, contribuyen a un proyecto plurinacional. Entonces, ahí parece que, que sería bien interesante el pensar cómo se puede ejercer territorialmente esa autonomía y ese derecho que tiene el pueblo mapuche y los otros pueblos eh, ancestrales a eh, tener niveles de autogobierno, que no significa necesariamente que solo haya personas indígenas o mapuches dentro de esos territorios, también, ¿por qué no? Personas eh, que, que no son indígenas y que quieren vivir en un territorio de acuerdo a pautas ¿no? de, de comportamiento cultural, social, político, propio de los pueblos indígenas. Yo creo que viene más bien a enriquecer los proyectos plurinacionales, lo, los proyectos de autonomía. Entonces, eh, creo que, que, que por qué no, por qué no, no plantearlos y discutirlos, ¿no? Eh, porque forma parte de la libre determinación. La autonomía es un derecho que eh, se desprende de la libre determinación que tenemos todos los pueblos en cuanto tal. Sí, eh, me parece que ese ese marco conceptual de autodeterminación, autonomía, estatutos de autonomía, es muy importante plantearlo de esa manera. Por así decirlo, son elementos eh, complementarios, no son elementos antagónicos. Lo que pasa es que eh, tal vez algunos... Eh, algunos sectores los plant puedan plantearlos como antagónicos. Y por eso aparece en el debate público como que si uno está por una convención constitucional, eh, no está por la autonomía territorial, o no está por las recuperaciones de tierra. En circunstancias de que la mayoría de las, eh, de las eh, organizaciones y y en general del, del movimiento Mapuche organizado y de sus eh, personeros e, e intelectuales, lo vemos como, como un aspecto complementario. El punto está en qué momento, hay un, hay un criterio también de oportunidad, en qué momento se plantea una cosa y con qué correlación de fuerza eh, planteamos o instalamos esa idea y la materializamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros perfectamente podríamos haber tomado la decisión política, porque es una decisión política, de decir, no participamos del proceso constituyente y de esta convención como parte del proceso. No participamos. O sea, la vemos pasar y en 40 años más decimos, mire, podemos hacerlo. Esa es una opción política. Yo creo que la mayoría de los pueblos originarios y la mayoría de las organizaciones dijimos, está, hemos contribuido también a este proceso y por lo tanto queremos participar. No tenemos tal vez en este momento la correlación de fuerza para sentar al Estado y decirle, ustedes entienden con nosotros de igual a igual, independientemente del proceso, del proceso constituyente. Y por lo tanto, en, esa, en, ese, en ese diálogo o en ese escenario, imponer nuestros criterios. Y eso apunta también a un aspecto estratégico. Yo no digo que no haya que hacerlo, al contrario, digo, tal vez haya que hacerlo dos meses después de finalizada la convención constitucional. O sea, dentro de un año. La convención termina en un año. Nadie me está diciendo que después de eso no se planteen estas propuestas como método de solución. No, no, no, no se niega una a otra. De hecho, puede ser que, que surja de eso... Porque también hay que analizar, hay que analizar, terminada la convención, qué es lo que quedó. Decir, hay que hacer un balance, y ese balance lo tiene que hacer el movimiento Mapuche, y en a todos aquellos aspectos que no fueron eh, resueltos en la convención, habrá que adoptar las medidas eh, y las iniciativas que sean pertinentes para seguir avanzando. ¿En qué? Seguir avanzando en autonomía, y seguir avanzando en autodeterminación. Y esos son objetivos irrenunciables de los pueblos. La convención no va a terminar con la autonomía, ni va a terminar con la autodeterminación. Va a avanzar un poco más. Pero esos son objetivos estratégicos de los pueblos. Porque si nosotros renunciáramos a eso como pueblo, dejamos de ser pueblo. Somos un sector más. Somos gente que decimos, no, ¿sabe qué? Mire, reveámonos con programas de educación, vivienda y con eso... Y con eso que estamos listos. No, no, no, no, no es eso. Si nosotros renunciamos a la autodeterminación y a la autonomía, renunciamos a nuestra condición de pueblo. pues solo los pueblos apuntan a esos objetivos. Y nosotros somos pueblo. Somos una nación y un pueblo que apuntamos también a eso. Vamos a avanzar lo que podamos. En esta, en esta etapa de un año. Y después, efectivamente, habrá que ver cómo se cristaliza eso. Y yo creo que en ese plano... Los estatutos de autonomía tienen perfecta cabida, tienen perfecta cabida, pero esos, esos estatutos de autonomía tienen que contemplar también una autonomía y una participación de los mapuches de la ciudad y de los mapuches de la cuarta, quinta, sexta, región, séptima y región metropolitana, que nosotros quedamos con un solo escaño. Un solo escaño representando al 47% de la población mapuche. Estatuto de Autonomía o Proyecto de Reconocimiento del WALMAPU, sin una propuesta hacia los mapuches de la zona centro, por así decirlo, no tiene viabilidad política. ¿Por qué? Porque no puede haber un proyecto de nación que deje fuera el 45% de la población. Si alguien piensa que con eso es, eh, que, que se puede hacer, que con su propia correlación de fuerza lo va a hacer, yo tengo mis dudas al respecto. Por lo tanto, estatutos de autonomía que también contemplen proyectos de autonomía para Santiago, para Valparaíso, para Coquimbo, para O'Higgins, para eh, Maule, también, por cierto, porque ahí hay necesidades particulares en materia de salud, educación, en fin, espacios, espacios ceremoniales y otros. Vivienda, pensiones también entonces de que hay de que hay eh, posibilidades sí, pero tampoco podemos sustraernos con un criterio de, de oportunidad política sustraernos a un proceso constituyente que lo vamos a volver a ver en 40 años. Entonces yo creo que ahí está no yo creo que es simplemente poner un tema de prioridad política. Ahora si eso no se no se logran todos los objetivos, Vamos a continuar, vamos a continuar organizados, vamos a continuar planteando soluciones, pero yo creo que en un nuevo escenario político. Después, cuando termine la convención constitucional, hay un nuevo escenario que habrá que evaluar. Ya Chile va a cambiar, ojalá los cambios sean lo más profundo posible, lo más democrático posible. Pero si no, habrá que continuar, así son los procesos sociales y políticos. La mayor parte hoy día está en, el último, en, lo, en, el, en los últimos 12 meses. Buena parte de estos cambios y todo se dieron fuera de la legalidad, fuera de la institucionalidad, a un alto costo. Bien, veremos ahora cómo podemos avanzar dentro de la institucionalidad y después nuevamente evaluamos, evaluamos y continuaremos. Así lo veo. Muchísimas gracias, Ali Wen. Vamos a um, ir cerrando para no seguir estrujándolos a ustedes. No sé si Verónica quisiera decir una última, un último mensaje. Sí, bueno, primero agradecer la, la invitación a conversar, eh, agradecer a quienes nos estuvieron escuchando eh, en esta conversación, eh, a estar muy atentos y atentas a todo lo que se viene, yo creo que, que gran parte de la el rol que nos va a tocar va a ser ir fiscalizando también, ¿no? que las cosas vayan ocurriendo eh, acorde a derecho eh, hay que ponernos a disposición por cierto de nuestras y nuestros constituyentes y, y nada desearle el mayor de, de los éxitos aquí a, a la Miena ligüén como, como decía antes en este tremendo desafío, en este momento histórico eh, donde vamos a definirnos eh, sobre todo la, eh, el futuro de, las, de, de, de, las, de estas generaciones que después nos van a a, a secundar y bueno, ojalá que, que podamos poner allí los temas que, que hemos debatido aquí y no me cabe ninguna duda que Aligüen será un gran constituyente así que muchísimas gracias por la invitación A ti Verónica Aligüen, quieres decir tu último mensaje cortito y sí, bueno, agradecer los parabienes de la, la mujer Verónica eh, sea quien sea, hombre o mujer que, que representa a nuestro pueblo eh, yo creo que lo van a hacer eh, muy bien eh, me parece de que uno de los elementos que debería estar eh, resuelto y si no debería ser uno de los temas eh, prioritarios a abordar en una convención constitucional de esta naturaleza es eh, ya sea la amnistía o el indulto a, a los presos de la revuelta y a los presos políticos mapuche. Me parece que ese es un tema que debería tratarse a ese nivel y veremos quiénes son los que apoyan y quiénes también se oponen a, esa, a, esa, a esas medidas. Pero debería ser parte eh, de una de las principales demandas, porque realmente eh, lo, lo otro sería, por así decirlo, desconocer eh, el esfuerzo que hicieron miles de personas, y en particular los jóvenes, eh, para construir este momento y este proceso constituyente que, que ha generado eh, grandes expectativas y que esperamos se puedan cumplir. Eh, uno me parece que uno de los aspectos que también se debería plantear dentro de lo que es eh, eh, la convención constitucional es el, es el tipo de educación o los derechos educativos y dentro de eso lo que atañe a los pueblos originarios pero también a la educación en general. ¿Qué sentido tiene, qué objetivos tiene la educación en Chile en general y también las universidades? Me parece que ahí hay que hacer una reflexión al respecto. Las universidades no pueden seguir siendo como están ahora. Es como que no hubiese pasado nada, se va a juntar un grupo de 155 personas, van a debatir y después todo sigue igual. Eso no debería pasar, hay que discutir sobre, sobre educación, sobre universidad. Sobre qué sentido, qué derecho, qué garantiza el derecho a la educación, para qué queremos una educación. Eso por una parte. Y por otro, que me parece que es un elemento muy importante, así como se regula el Banco Central, la Contraloría, el Poder Judicial, eh, debería haber un capítulo especial dedicado a los medios de comunicación de masas. ¿ya? Es un poder Así como se regula el poder, las constituciones están hechas para regular el poder. La primera constitución se hizo para regular y limitarle el poder al rey en la Revolución Francesa. Para, ese, para eso se así nace el constitucionalismo, así nacen las constituciones. Para regular el poder y limitar el poder del rey. Los medios de comunicación son un cuarto poder. Y por lo tanto nosotros tenemos que regularlo, tenemos que limitarlo, porque lo que tenemos hoy día es una fábrica de construcción de, de hegemonía cultural afina a un modelo económico que no representa, ya sabemos, a la mayoría. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que regular ese, el tema de, de los medios de comunicación de masa, de los medios de comunicaciones nacionales, territoriales, locales, y dentro de eso, por cierto, la participación que los pueblos originarios eh, tenemos en ellos, porque actualmente es eh, simbólica, es, prácticamente muy, es muy baja, es prácticamente nula. ¿Ya? y por lo tanto ese elemento de configuración de, de, de cultura de valores eh, me parece que es eh, importante a considerar eh, interculturalidad dentro de eso por cierto plurilingüismo eh, televisión radios que tengan un sentido más eh, educativo eh, como más artístico más social eh, que realmente refleje eh, la vida de la sociedad en Chile y que no siga profundizando eh, padrones eh, individualistas y de consumo. Eso me parece que es un tema que nosotros deberíamos discutir y creo que las eh, universidades y los centros de estudio eh, pueden hacer una contribución eh, en conjunto con los delegados que van a venir de todos lados y de todas las procedencias territoriales, eh, mujeres, pueblos originarios y otros. Eso es, agradecido de la, de la participación y de la invitación, y, y ojalá nos vaya muy bien, eh, no se olviden de no votar por la derecha, en ningún espacio a la derecha, nos ha tratado muy mal y nos quiere seguir tratando mal, por lo tanto, eh, eso. Gracias. Muchísimas gracias a Verónica Ribén. Eh, por su tiempo, su conocimiento, su generosidad, con la pasión y compromiso que tienen con esta lucha. Y, eh, y espero que nos sigamos encontrando. También agradezco al equipo que está detrás de cámara, a todos los participantes y, y a la Facultad de Filosofía y Humanidades que, que nos ha entregado este espacio. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.